Bueno, te comento, eh, la oficina, el centro de información turística está abierto a partir del día martes que fue que eh, reabrimos el centro de información turística de la comuna de Frutillar administrado ahora por el municipio de Frutillar eh, la idea básicamente es poder dar la atención turística e información turística necesaria a los turistas que andan en nuestra ciudad y que están visitando eh, Frutillar y a la vez también la región y la zona, por lo tanto súper importante tener conocimiento e información acerca de, de nuestros atractivos, de nuestros prestadores de servicios, por lo cual un poco la invitación a, a nuestros empresarios eh, con patente municipal a poder venir y, y dejar y compartir su material publicitario si es que lo tienen o, para poder, y, y también las puertas están abiertas para que nos vengan a comentar qué es lo que poseen, con lo que cuentan, para yo poder en el fondo darle información correcta a los turistas nacionales e internacionales que ya nos están visitando, ya nos han llegado bastantes turistas en estos tres días de atención, estamos muy contentos por eso y esperamos poder ser un aporte para la comuna. Perfecto, las personas que quieran traer su información, ¿en qué horario te pueden encontrar? Mire, eh, en e, ahora en esta época, antes de diciembre, vamos a estar atendiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Así que está abierta la invitación, reitero, a que los empresarios y quien quiera está abierta la oficina acá para poder venir a compartir y en el fondo aportar en el fondo para, para el desarrollo turístico acá de la Comuna Frutillar. Vamos a ver. Eh, de esta oficina es en el fondo poder entregar la información Cuento con, eh, con, eh, con la posibilidad de poder hablar inglés, vengo regresando hace siete meses de Australia con una beca de, de, de turismo, digamos allá de especialización turística. Entonces manejo el tema del inglés, eh, también el portugués es bastante fácil de entenderlo y por mi experiencia anterior en turismo también lo hablo un poco, lo que es súper importante y... Y más que nada, tener buena exposición hacia el turista. Sí, eh, yo soy profesional del turismo en la Universidad Austral de Chile. Por lo tanto, la idea podemos hacer aporte junto a mi colega Cecilia, el de la Oficina de Turismo, a, al desarrollo turístico de la comuna. Bueno, eh, para nosotros era uno una de, de los temas pendientes que teníamos como municipalidad era poder habilitar esta Oficina de Turismo. Y eh, justamente esta oficina empezó a operar desde el día 29 de septiembre Justamente el día donde también se hizo eh, entrega de, del plan de desarrollo turístico, el plan de tour. Por lo tanto coincidieron estos dos eh, hitos para que en el fondo la comunidad pueda tener por un lado la opción de atenderse dentro del, de una oficina de turismo municipal, eh, la comunidad y los turistas y por otro lado también puedan conocer los nuevos lineamientos en cuanto al área turística, al desarrollo del turismo en la comuna, como es eh, el Pla de Tura. Así que muy contento porque fueron dos hitos muy importantes, y desde hoy ya tenemos eh, una oficina de turismo aquí frente al balneario de Frutillar, lo que también no, nos da una, un gran plus como municipio para poder seguir informando a, a la comunidad y también a los visitantes que llegan a nuestra comuna eh, por información y por saber un poco más de Frutillar y de, la, de nuestra región. Así que muy contento por ello.